En las últimas horas se ha conocido que la flota rusa en el Mar Negro repelió una arremetida que realizó el ejército de las AFU con vehículos no tripulados contra Sebastopol. Dice la información que ha emitido especialmente en el canal de Telegram, eh, el canal Hep, el gobernador de Crimea, en donde instó a todos a mantener la calma ya ha dicho que la flota repelió la reventida con drones en la superficie de la rada exterior. Los servicios de la ciudad están en y listos para repeler la información dice que el 24 de abril desde las 3 y 30 de la madrugada fue emprendido una misión contra Sebastopol un dron fue interceptado por las fuerzas antisubmarinas y subversivas y el otro detonó por sí mismo todo sucedió en la rada externa ninguna instalación sufrió daño relató el gobernador de Sebastopol según agregó la ciudad ya está bajo control pero todos los servicios siguen en alerta. El Ministerio de la Defensa de Rusia confirmó que las unidades de la Armada repelieron un ataque ucraniano contra la base naval de la ciudad de Sebastopol, en donde indilgan al ejército de Zelensky que intentó con lanchas rápidas no tripuladas la base naval de la flota del Mar Negro atacar allí en Sebastopol las fuerzas anti sabotaje destruyeron todas las embarcaciones no tripuladas del enemigo señaló la institución del comunicado, se está informando desde el Ministerio de la Defensa de Kiev que ya han entrado en funcionamiento los sistemas de defensa aérea del norte los populares sistemas Patriot entregado por el Pentágono para las Fuerzas Ucranianas según lo ha dado a conocer la representante del Ministerio o el representante del Ministerio de la Defensa de Kiev Yuri Ignat según dijo el representante de la Fuerza Aérea Ucraniana el sistema de misiles Patriot será usado para hacer frente a diferentes tipos de objetivos como misiles balísticos, objetos aerodinámicos los sistemas Patriot pueden y están en la capacidad de derribar misiles tierra a tierra ya que se lanzan a lo largo de una trayectoria balística Yuri Ignat subió una foto selfie con el sistema Patriot indicando que ya estaba puesto en funcionamiento con el ejército de Ucrania y que estaban esperando las otras unidades que estaban ya prometidas por Occidente con el fin de ayudar a la contraofensiva que tanto se ha hablado de Ucrania contra Rusia. Para los expertos está claro que la llegada de estos equipos modernos para la SAFO se convierten en objetivos directos para su posterior eliminación en el campo de batalla, con lo que seguramente en las próximas horas o en los próximos días desde el ejército eh, ruso comenzarán a identificar su ubicación para realizar ataques tempranos para destrozar el material suministrado por Occidente a las AF. Según lo ha dicho recientemente el director del de grupo paramilitar Wagner, Yekbeni Prigozhin, que ha alertado que desde las fuerzas ucranianas se están preparando para una inminente contraofensiva en contra de los rusos y que esta acción se daría en el momento en que Ucrania pierda el control, según eh, ha dicho Prigozhin, el control total de Arteomos, que solo, según el diario militar, Estarían al control las AFU de un 9,5% de la ciudad conocida como Bakhmut. Según ha dicho Prigozin. el compromiso ya lo hizo con Putin de debilitar al ejército de las AFU que hasta la fecha lo han venido cumpliendo. Voy a citar las palabras de Prigozin en las últimas horas que ha dicho en un escueto comunicado. La tarea es aplastar al ejército enemigo y no dar la oportunidad de reunirse en, en una contraofensiva. Lo estamos haciendo con éxito, ha dicho Prigozhin. Una vez que se tome Bakhmut, Zelensky necesitará la mayor victoria y para ello lanzará la contraofensiva mismísima. Hoy nada nos impide... Ingresar al espacio operativo porque la situación alrededor de Bakhmut dentro de un radio de 10 kilómetros no cambiará después de su captura. Ella será exactamente igual. El espacio operativo hasta Varsovia ya está completamente abierto, dijo Prigozin en un comunicado en las últimas horas y que está siendo revelado a través de los diferentes medios de comunicación.